Pues, eh, tiempo de trabajo ha sido eh, casi un año, o sea, yo he invertido un poquito más de un año y Alba, menos de algo menos de un año, pero si sí, calculamos el tiempo real de trabajo, pero ese tiempo se ha dilatado en tres años y algo, tres años y medio, de, estábamos con otros proyectos también, audiovisuales y de otros sectores, aparte teníamos nuestro trabajo y mmm, entonces se fue dilatando la cosa, se fue dilatando, más de la quizá un poquito más de la cuenta, pero bueno, Amenábar saca una película cada cinco años.